Es la fecha, te digo, sobre todo para muchos turistas que a lo mejor empiezan a pispear ¿Viste? A mí me parece muy interesante lo que está haciendo este gobierno con el tema de la venta de entradas. Llama la atención que en ochenta y pico de años de vendimia, eh, recién ahora, digan, che, mira deberíamos vender más temprano las entradas claro. para que el extranjero o la persona que vive fuera de Mendoza pueda planificar con más tiempo su venida a Mendoza. Esto puede llegar a ser que traiga más turismo, que Mendoza eh, abra las puertas a más cantidad de turistas, porque van a tener más tiempo para organizarse y más tiempo para claro, promocionar. A fiesta. lo mejor te mato con este dato, pero sí. nunca se había arrancado tan temprano no, no, con la venta. Con la venta de entradas, no. Jamás. Porque es la semana que viene, o no, la semana que viene no, la, la otra, otra. La otra se habla alrededor del 15 de enero, ¿no? Claro. Digo, tiene muy buen tino esto. Ahora, también hay otra parte que sucedió un poco el año pasado. Sí. Y detrás de ser, un poco criticamos la situación. Porque dijimos, se lanzó la venta de entradas sin saber quiénes van a ser los artistas que van a estar la segunda y la tercera noche. Claro. El, el, el domingo y el lunes. Sí. Entonces, vos, sin saber qué artista va a ir, ¿para qué irías a comprar una entrada si no sabes Totalmente. Bueno, a lo no, mejor. No es, no es lo mismo los nocheros que Niki Nicole. No, totalmente. Aclaremos. <risa> Digo, no, no comprás no, a lo tonto una entrada. Son públicos distintos. Claro. Porque por eso, por eso está bueno saber sí. quiénes van a venir a las repeticiones Tal cual. para vos poder comprar. Bueno, la entrada. a lo mejor lo anuncian la semana que viene. Ojalá, claro. Porque Ojalá sea. Lo así. Lo que vos decís me claro, no lo había eso, pensado. Eso es pasó el año pasado. Se lanzó la venta entrada sin, sin conocer saber... conocer los artistas. Estaban los rumores. Sí. Pero no había definición de parte del gobierno realmente quiénes eran los artistas de la segunda y la tercera. Para noche? mí tienen que traer a Tini y a Rodrigo De Paul. Hay, hay algo que es interesante. Qué también. bueno que sería, ¿no? sabes que Explota. A Tini. Sí, pero. Digo, tenés... el show es de Tini. No, ya lo sé, pero viste que Rodrigo ha estado par... en el último show que hizo para cerrar el año. Siempre está Con una mínima participación, sabes lo que sería para el público mendocino y los turistas ah, que haya un campeón del mundo sí, en el teatro locura. griego? Una locura. Lo que pasa es, bueno... Que... Chicos, les regalo la idea, ¿sabes? No, no hay ningún problema. Claro, pero lo que pasa también es que no es cuestan lo mismo... No, por supuesto. ...una Nicki Nicole que una Tini. No, claro. Hay, y además hay, vos no le puedes precios... decir a Tini, te contratamos, pero trae tu novio. Por favor. <risa> pero este, sería bueno. Pero sería una bomba, imagínate. Tal cual. Hoy, hoy vos vas a bailar Ahora. y todos los boliches, las fiestas de Año Nuevo que se hicieron... Todas tuvieron un momento mundialista. Y sí. Todas. sí Pero no solamente con muchachos. Eran muchachos, el himno, repetían el himno y se armaban más fiestas. No nos hagas acordar que te vimos bailar todos, Rodolfo. 15 de enero entonces, sale la venta de entradas. Fecha estipulada de parte del gobierno. Tener los precios, eso lo decimos después. ¿Los precios? Sí. Yo no los tengo, pero los averiguo ya mismo. No importa, ¿eh? los decimos después. Dale. A ver si ya están disponibles para que se puedan. Yo no, yo no tengo precios todavía. Para que se puedan acercar. En algún momento, hace mucho los habían comunicado. Yo no sé si esos precios siguen en vigencia, considerando todo lo que pasa en nuestro país. ¿viste? Hay algunos jóvenes económicos ¿no? cada tanto. Ya mismo eh, lo buscamos y lo, lo resolvemos dale. en dos minutos. Entonces, a partir del 15 de enero, arranca esta venta de entradas para la vendimia. A lo mejor haya mucha participación en el acto central, que siempre nos sorprende. En general, es la noche que más rápido se agota. Claro, ¿no? lógico. Claro. Sí. El acto central y después en función de los artistas que vienen, eh, el resto de los mendocinos que deciden participar de la fiesta, sobre todo por el espectáculo artístico. Exactamente.